Hey señores, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? P espero que estén todo bien Nuestro tema, lo que nos queda un poco por dar Lo que nos interrumpió este coronavirus Es los grandes descubrimientos geográficos del siglo XIV y XV Vamos a ver ahora de manera breve Y tenemos una tareita al final Muchos de ustedes la han hecho, los felicito Y lo que no, bueno, yo como quiera voy a corregir la libreta Ya sea cuando entremos El 23 de abril o si posponen esto hasta cuando sea, pero nada, vamos a lo que no, nos concierne, de una vez al mambo, emprendamos pues la nada fácil tarea de historiar los descubrimientos que ampliaron y conectaron al mundo de una vez y para siempre. Los grandes descubrimientos, la comunidad nos llama a quedarnos estáticos, sin que nada cambie, cuando estamos cómodos no queremos que la cosa cambie, estamos bien y queremos que la cosa siga en sí, pero... Cuando estamos incómodos, la necesidad de conocer que hay más allá del horizonte, de cambiar las cosas, nos impulsa a seguir avanzando, dejando lo conocido tras el espaldo. Mientras uno está cómodo está bien, pero cuando uno está incómodo, cuando el mundo se le empieza a hacer pequeño, entonces las cosas ya cambian. Y lo vamos a ver en este encierro que tenemos, que lo difícil que se hace, porque uno quiere salir y hacer otras cosas, porque se empieza a sentir incómodo. Al final de la edad media, el ser humano entiende que el mundo es más que la religión. El espacio se le hace pequeño e intenta conectarse con su antepasado explorador y conquistador. Con el nombre de grandes descubrimientos se entiende los nuevos territorios que descubrieron principalmente los navegantes portugueses y españoles. Desde finales del siglo XV... En África, Asia, Oceanía y América Y cuya existencia desconocían o tenían una vaga referencia de, de qué era. Pensaban que había otras cosa, pero no tenían la ciencia cierta de lo que era Mapa del mundo antiguo, final de la Edad Media Al final de la Edad Media se creía que la Tierra tenía la configuración que muestra este mapa Del historiador griego Claudio Ptolomeo Como ustedes pueden ver eh, Este era el mapa del mundo de ese to entonces, Colón pensó que el mundo era redondo pero que era de esta forma, que él se iba de este lado y llegaba aquí a la China, normal, por eso cuando él salió de aquí de España y llegó a América, pensó que había llegado a la India, por eso le puso indio a los habitantes de esta parte del mundo. La Edad Media estuvo precedida de varios acontecimientos Enumeramos lo más relevante a nuestro entender O sea, estos acontecimientos que están aquí Son lo más relevante que nosotros cogimos, escogimos Para eh, ver lo que pasó en la Edad Media Primero, que la Edad Media empezó con la caída del Imperio Romano de Occidente eh, El Imperio Calomagno, el Imperio Caroligio O sea, los bárbaros ya hacían sus, sus, sus reinados, sus, sus imperios Estos son los que son los franceses el, el, el Magno, 800 años después de Cristo después vinieron la guerra de los 100 años y el segundo brote de la peste negra la toma de Constantinopla que es el hecho que nosotros tomamos para dar fin a la edad media y, lo de, y el descubrimiento de América que es una de las cosas más importantes que pasó en eso pero el descubrimiento de América es una consecuencia directa de esto aquí que es la toma de Constantinopla, como nosotros lo vamos a ver a continuación. Antecedente. Bueno, durante los últimos años de la Edad Media, los árabes obtenían de la India y Oceanía las sustancias llamadas especies, dulce jengibre, no moscada, canela, pimienta, vainilla, oro, plata, esmeralda, pieles, seda, etcétera Estos productos los vendían a los europeos a precios subidos y los comerciantes de Venecia y Génova compraban esos productos y los revendían a los otros países, a España, a Portugal, a Francia, a Inglaterra, etc. Entonces, cuando Constantinopla fue tomada por los turcos, ya no podían hacer esos negocios. Entonces España y Portugal dijeron, pero ven acá, pues nosotros podemos irnos por otro lugar y ese negocio hacerlo nosotros. O sea, la cuestión era el comercial, pues esto, eso fue lo que hizo que buscaran rutas Atenas, porque esa hambre de poder vender ellos mismos esos productos y ganarse lo que se estaban ganando los venecianos y los genoveses. La ruta de la seda, que está este camino rojo que ustedes ven aquí, se le llamó la ruta de la seda, es una, una ruta antiquísima que los seres humanos usaban para comerciar, con los con lo, lo, lo países de, de, de Medio Oriente con el Lejano Oriente y los países de Europa también ven, miren aquí cómo ellos llegaban aquí a donde estaba Constantinopla que lo vamos a ver más adelante y de aquí entonces se iban a China y a la India bien aquí tenemos el mapa Mundi aquí podemos ver vía satélite ¿Cómo está configurando nuestro planeta? Entonces, para entender la ruta de la seda, tenemos que, que... ver... ...nos acercamos. Aquí podemos ver a Turquía, en esta zona aquí, y ahí podemos ver dónde estaba Constantinopla, que estaba en una ubicación que la protegía, porque por aquí, donde se ve el cursor, por ahí era que tenían que entrar los barcos. Entonces había una cadena no permitía que los barcos pasaran estaba totalmente protegida en esa zona entonces ahí empezaba la ruta de la seda y seguía por todo eso para que ustedes entiendan la importancia de esta zona aquí aquí yo le puedo mostrar miren aquí en esta estambul ahí es que estaba la ciudad de Constantinopla. Ahí era que estaba el último vestigio del imperio romano. Entonces, ahí empezaba la ruta de la seda, que lo vamos a ver un poco más adelante. Mientras tanto, yo quiero que ustedes se enfoquen aquí. Aquí, esta parte que estamos viendo aquí, es lo que se llama el estrecho Bóforo. Es lo que une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo de este lado. Vamos a ver un poquito más, un poquito más de zoom. A ver si, si se pone nítido y podemos ver el estrecho. Mírenlo aquí. Ese estrecho ahí separa la masa del continente y de este lado arriba el mar negro y aquí abajo el mar Mediterráneo. Vamos a ponerlo más alejado un poquito para verlo mejor. Es donde está el puntico. Entonces, ¿qué pasaba con la ruta de la seda? Que tenían que entrar por ahí porque todo esto por aquí eran montes aquí donde ustedes están viendo eso que dice Georgia, eso estaba cubierto de nieve vamos a verlo aquí entonces eran montes que eran muy difíciles de, de cruzar entonces corían desde Turquía cortaban toda esta zona por aquí, tener ven el cursor del mouse toda esta zona por aquí ¿verdad? y sorteaban un pasadizo que en el Himalaya para llegar aquí a la india y aquí a la india y aquí a china y esa era la ruta no lo ve ahora por aquí cómodo pero realmente era o es un camino muy difícil imagínese tiempo que no habían eh, todos los, los artefactos de transporte que tenemos hoy bien eh, ya yo, yo le expliqué ahí más o menos en ese pequeño de Qué, qué importancia más o menos tenía y de dónde salía como ustedes pueden ver aquí eh, todo esto estaba dominado por los musulmanes toda esta zona aquí estaba dominada ustedes ven la, eh, el cursor, ustedes lo pueden ver toda esta zona por aquí estaba dominada por, por los musulmanes toda esta zona aquí entonces aquí estaba Constantinopla que era lo, el único pedacito de Europa que quedaba en esa zona en Estambul ¿qué pasa? que por aquí era que venían los europeos porque no podían pasar por aquí Porque esta zona eh, eh, estaba, estaba dominada por los musulmanes, por el Islam Entonces al cerrarse eso, a caer en dominio de, Constantino, a caer en, en dominio de los turcos, Constantinopla Entonces ya no tenían eh, paso para, para venir para acá Aquí está la India, aquí está China ¿Qué pasa? Que esta zona por aquí arriba era muy complicada y muy, muy, muy difícil el acceso, porque habían unos, unos montes que siempre estaban eh, eh, nevados. Aquí podemos ver los montes Tauro, donde nacen los ríos Éufrates y Tigres. Y por aquí habían más montes que también eran nevados. Era muy difícil cruzar por ahí, y además de que era muy lejos, y muy difícil. Porque estamos viendo el mapa aquí, y lo estamos viendo cómodo. Pero realmente un, eh, eh, estamos hablando de miles de kilómetros, eh, a caballo y a pie. Y en mulas, camellos. Es decir, que no habían carro, no habían eh, ni bicicleta, ni patineta, ni esquego, nada de eso. Era todo a pie y en animales. Y los animales, claro, se cansaban igual. Causa de estos grandes descubrimientos tuvieron su origen en la necesidad de encontrar nuevas rutas hacia las Indias, hacia el oriente, ya ustedes lo, lo vieron, el, mejor, el mejoramiento de la navegación, al haber barcos, que estaban más modernos, las carabelas esas con sus velas, sus veleros grandes, como tenían mejores eh, barcos, ya podían hacer viajes más grandes. El adelanto de la geografía y de las condiciones del tiempo, el conocimiento del planeta un poquito más efectivo, y de las condiciones del tiempo, el porqué de las cosas, eh, el espíritu aventurero de esos nuevos hombres del renacimiento, que ya, ya el mundo se le hacía pequeño, yo quería saber qué más había, porque no todo se, se podía suscribir a una sola localidad, ellos necesitaban saber qué le, qué le esperaba el mundo. El anhelo de ciertas congregaciones religiosas de difundir el cristianismo, porque como les dije anteriormente, ya el mundo se le hacía pequeño a los europeos. Entonces dos países que fueron los principales protagonistas de estos grandes descubrimientos Portugal y España Aquí lo podemos ver Portugal y España Otra vez para que se nos quede en la memoria Portugal, ese pedacito aquí Y España Esto aquí se llama la península ibérica Aquí de nuevo España y Portugal Este de este lado donde está el cursor Es el océano Atlántico y esto aquí es el mar Mediterráneo, ustedes pueden ver a Italia. Ahí. Seguimos pues. Para recordar, en los siglos XIV y XV se necesitó buscar rutas alternas para el comercio entre Europa y Asia. Habían diferentes creencias sobre la forma del planeta. España y Portugal fueron los primeros países en expandirse al mundo desconocido hasta el momento. A esos grandes descubrimientos le siguieron la expansión de Francia, Holanda e Inglaterra. La historia llamaría a este tiempo de la historia la expansión y colonialismo europeo. Vaga la redundancia de, de este tiempo de la historia. A partir del siglo XV los principales exploradores portugueses fueron los siguientes. Enrique Navegante. Si usted quiere leer lo que hizo Enrique Navegante, usted pausa el video y lo lee. Bartolomé Díaz y vasco de gama vasco de gama fue el primero que llegó a la india que, que desembarcó en la india mismo el imperio colonial portugués debido a, su, a sus marinos portugueses llegó a dominar territorio en américa áfrica asia y oceanía américa brasil áfrica senegal costa de guinea y el congo en asia adén arabia calicut Goa en India, Macao en China y en Oceanía la isla de Timor aquí podemos ver eh, los lugares que que conquistó Portugal, la costa de Brasil la costa occidental de África, Angola y la costa oriental de África donde está Mozambique este puntico aquí arriba es Livoa la capital de Portugal y este eh, puntito aquí es Macao, que era en China. Descubrimientos españoles. Bueno, los españoles hicieron también grandes descubrimientos, sobre todo en América. Imagínense, Colón. Mientras los portugueses exploraban las costas occidentales africanas, los españoles despachaban la expedición de Colón siguiendo el camino del oeste de Europa. O sea, ellos decían que si se iban para el oeste llegaban a China, le daban la vuelta al mundo, porque el mundo era redondo y solamente hay un solo continente. Eh, Cristóbal Colón descubridor de América. El origen de este navegante probablemente italiano está envuelto en misterio. Eh, no se sabe a ciencia cierta el origen de Colón, porque él mismo provocó que fuera así. Él no hablaba mucho de su pasado. Parece que el tigre era medio delincuente y cosas. Y para que no se supiera, entonces lo que hacía que lo mantenía oculto. El notable navegante genovés Cristóbal Colón ayudado por los reyes católicos de Fernando e Isabel de España, descubrió América el 12 de octubre de 1492. Cuando abrimos de descubrió, no es que estaba perdida. Cuando usamos este término descubrió es porque, como ustedes le dije anteriormente en principio de esta presentación, el mundo solamente era conocido de Europa y Oriente. No se conocía eh, América. ¿Por qué? Porque las civilizaciones de América vivían en... En la edad antigua todavía, eh, Europa le llevaba muchos años de adelanto a América. Cuando llegaron aquí, fue como que descubrieron nuevas tierras. porque Porque encontraron gente que estaba en la prehistoria todavía, mientras ellos ya estaban saliendo de la edad media. Otros Otro expedicionarios españoles. españoles fueron Alonso de Ojeda, Vasco Núñez de Balboa, Juan Díaz de Solís y Fernando de Magallanes. Lo puse en verde porque Fernando de Magallanes fue el primer navegante que le dio la vuelta al mundo, siguiendo la ruta de Álvarez de Cabral y la del español Juan Díaz de Solís. El gran navegante portugués Fernando o Hernando de Magallanes vino hacia las Américas, como le llamaban en ese entonces, las Américas, porque eh, no se sabía que era un continentes, sino que eran tierras dispersas y era parte de América, por eso se le llama las Américas. Con el objeto de realizar hazañas postentosas, superó a las del viaje de Colón de dar la vuelta al mundo y lo logró. Pasó por un estrecho que ahora llama, que tiene su nombre, que unía al marca al océano Atlántico con el océano Pacífico. Eso fue en la Tierra de Fuego al final donde se juntan Argentina y, donde se, y Chile. Y aquí tenemos la tarea lamentablemente como siempre tenemos que dejar una tareita. muchos de ustedes ya la hicieron y me la mandaron el correo perfecto como era hasta el 21 de marzo hasta las 10 de la noche eh, yo las que quedan la voy a corregir en las libretas eh, tarea enviarla de manera digital ya no la voy a aceptar de manera digital pero ustedes la van a copiar en la libreta y ahí la voy a corregir en los siglos 14 y XV se necesitó buscar rutas alternas para el comercio entre europa y asia cuál fue la principal razón Número 2. Habían diferentes creencias sobre la forma del planeta. Investiga cuáles versiones hay de la forma de la Tierra en la Edad Media. ¿Cuántas versiones había de cómo era la Tierra en la Edad Media? Si ustedes encuentran una nada más, pues me, me dicen en qué se basaba esa versión. Número 3. España y Portugal fueron los primeros países en expandirse al mundo desconocido hasta el momento. ¿A qué parte del mundo se expandieron los portugueses y a cuál los españoles? Número 4. Según tus propias palabras, ¿qué importancia trajo consigo el descubrimiento de otros territorios? Dibuja un mapa de cómo creía Colón que era la tierra. Eso es todo. Lo que ustedes tienen que hacer eh, para la próxima clase será la edad moderna. Yo espero que, que ustedes hayan comprendido y... Nos vemos, se me cuidan y pasen la bonito, chadito pues.